En este vídeo continuamos las demostraciones en LEAN de las propiedades de programas funcionales que vimos en el tema 8 de la asignatura de informática de primero. Aquí tenéis el enlace. En concreto, la que vamos a ver hoy es el apartado 3.5, la relación entre la función COGER, y borrar. Bien, tanto la función coger como la función borrar están predefinidas en el preludio de Hacker y sus definiciones son las que he puesto en esta pantalla. Veamos, la función coger toma un número entero, va a ser positivo, y una lista. Y lo que va a devolver como valor es los n, primeros en fin, coge un número n y va a devolver los n, la lista por formada por los n, primeros elementos del de segundo argumento. ¿Cómo está definida? Pues está definida por recursión, pero por recursión en los dos argumentos. Si hay que coger el cero elemento, sea quien sea la lista, me da igual, el resultado va a ser la lista vacía. Si la lista vacía, independientemente del número que quiera coger, el resultado va a ser la lista vacía. Y coger n, donde n es distinto de 0, porque si n hubiese sido 0, ya lo hubiese resuelto con la primera ecuación. Si tengo que coger n elementos de una lista no vacía, la lista no vacía porque si la lista hubiese sido vacía, ya lo hubiese resuelto con la segunda ecuación, si tengo que recoger n el elementos de una lista que tiene primer elemento x y resto xs, el primer elemento del resultado va a ser x. Y el resto del resultado será coger n menos un elemento de xs. Bien, como comentario he puesto eh, un número para cada una de las ecuaciones. Primera, segunda y tercera Ecuación de coger. La función borrar toma un argumento n y una lista XS. Y lo que me devuelve es lo que queda de la lista XS después de haberle quitado los primeros n elementos. La definición es muy parecida. Si hay que borrar el cero elementos de xs, pues el resultado es xs. No he borrado nada. Si tengo que borrar Cualquier número de elementos de la lista vacía, el resultado va a ser la lista vacía. Y la tercera ecuación, si hay que borrar n, donde ya puedo suponer que n es distinto de 0, porque si no lo hubiese resuelto con la primera ecuación, de una lista que tiene, que es no vacía, porque si hubiese sido vacía, lo hubiese resuelto con la segunda ecuación, de una lista que tiene un primer elemento y un resto, es lo mismo que el primero me olvido y lo que me queda es borrar n menos un elemento del resto del segundo argumento. Y la concatenación, por completitud de la propiedad, lo pongo aquí, está definida también por recursión en el primer argumento y las ecuaciones pues también la he eh, identificado, las he nombrado con el mismo patrón, la primera y segunda ecuación, de la concatenación la propiedad que queremos demostrar es que si me dan una lista XS cualquiera y un número N cualquiera coger en el elemento y concatenarlo con la lista que resulta de borrar el elemento de XS es la propia lista XS podemos hacer la comprobación directamente con QuickCheck enunciamos la propiedad en, fin, en lugar de cualquier lista he cogido lista de entero me va a dar una propiedad y lo que estoy diciendo si n es mayor o igual que cero coger el elemento y borrar el elemento y después concatenar es la lista original bien, esto es muy fácil de enunciar y también es muy fácil de comprobar vamos a que se hace la comprobación inmediatamente dice que ha superado los 100 casos de prueba que ha generado. Pero superar 100 casos de prueba no quiere decir que siempre sea verdad. Bien, pues entonces vamos a demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Bien, eh, mira que en realidad la propiedad es para todo n se cumple, que para todo xs, bien, ahí tenéis un juego de 2 para todo. El primero es para todo n número natural, luego lo vamos a hacer por inducción en n y me va a generar dos casos, n igual a 0 o n igual a n más 1, esos son los dos casos. En el caso 0, caso base, la demostración es inmediata. Coger 0 elementos de xs, en fin, esto es para todo xs, sea xs1 cualquiera, coger 0 elementos de xs en la lista vacía, Borrar cero elementos de XS es XS por la primera ecuación de borrar. Y concatenar la lista vacía con XS por la primera ecuación de concatenar es XS. Así que ya tenemos la demostración del caso base. Y el caso inductivo es lo que tengo que demostrar. Bueno, cojo que n es m más 1. ¿Qué es la hipótesis de inducción? Pues que para cualquier lista XS, si cojo el elemento borro M el elemento y concateno, sale XS. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Bueno, pues lo mismo para cualquier lista de XS, pero en lugar de M, M más 1. Bien, pero esto lo tengo que demostrar para toda lista. Bueno, ¿cómo lo voy a demostrar? Por inducción en XS. Mira que es una inducción dentro de una inducción. bien. Y como es una inducción en una lista, pues también vamos a considerar dos casos. Caso base, que ese sea la lista vacía. Si no es vacía, pues tendrá un primer elemento, que lo vamos a llamar A, y un resto que lo vamos a llamar A. En el caso de la lista vacía, lo que tengo que demostrar es coger M más un elemento de la lista vacía y borrar M más un elemento de la lista vacía. Y me tiene que dar la lista vacía. Pero coger M elemento. Cualquier número de elementos de la lista vacía que me da la lista vacía por la segunda ecuación de coger. Borrar M más un elemento de la lista vacía que me da la lista vacía por la segunda ecuación de borrar. Y concatenar la lista vacía con la lista vacía por la primera ecuación de concatenar es la lista vacía. Bueno, pues vamos al caso inductivo. Tenemos que demostrar bueno, ¿quién es la hipótesis de inducción? Bueno, la hipótesis de inducción es que para el resto, para AS, se tiene la propiedad con el M más 1. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Que se sigue teniendo la propiedad si le añado el elemento A. Bueno, pues vamos a empezar una cadena igualada, empezamos por la izquierda y ahí tenemos que terminar en la derecha. Coger M más un elemento de AS a por la tercera ecuación de coger, que esto me va a tener A, y coger M elemento de A S. borrar M más un elemento de a, a S. Por la tercera ecuación de borrar, el A me olvido de E y lo que me quedaría sería borrar M elemento de AS. A Mirad que ahora tengo una concatenación donde el primer término es no vacío. Entonces, por la segunda ecuación de concatenar, esto es quién va a ser el resultado, el primer elemento del resultado es A y lo que me queda es concatenar los restos. Concatenar M elementos de AS con concatenar, con borrar M elementos de AS. Bien, ahora, esto que está subrayado, mira que es un caso particular de la, de la hipótesis una de inducción, porque la hipótesis una de inducción es, ¿qué me decía? Pues, que, a ver, la hipótesis una de inducción, lo que, Vaya por Dios. Lo que decía era que para cualquier lista, coger m elementos de la lista y concatenarla con lo que se tiene, de borrar el m elemento, me da la lista. La cuestión es, aquí la hipótesis de inducción es para todo elemento, para cualquier lista. Aquí, ¿para qué lista la tengo que especificar? Para la lista S. Entonces, un caso particular de la hipótesis de inducción. Ya lo tengo, la hipótesis de inducción 1, todo esto de aquí va a ser AS. Y con eso ya he llegado a donde tenía que llegar. Bueno, aquí ha sido un recordatorio de cómo se hizo en primero. Ahora vamos a hacerlo en... <coughs> vamos a ver cómo todo esto, todo lo que habíamos hecho se puede formalizar dentro de LEA cambio y me voy a LEA y vamos a empezar la formalización primero como siempre importo la librería de táctica, abro el espacio de nombre de lista y también abro el espacio de nombre de los números naturales y declaro un conjunto de variables para no tener que repetirlo. que repetirlo Alfa va a ser una variable de tipo, es lo que en Haskell era el, la A, el tipo A, y X va a ser una variable sobre elementos de tipo A, X, S y S van a ser variables sobre lista de A, y N va a ser variable sobre números naturales. En fin, recordad... Esto ya lo hemos hecho más veces. ¿Cómo escribir todos los números naturales? Barra N. ¿Cómo puedo recordar cómo se escribe? Si por ahí encima le dais control C, control K, dice, se puede escribir de esta forma. Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo la que prefiero es la tercera forma. Y lo mismo, el alfa de aquí, ¿cómo está escrito? Si le dais control C, control K, bueno, pues también se puede escribir de estas tres maneras, yo prefiero barra A, la tercera, barra A. Bien, recordad que ya teníamos la definición de concatenación y los dos lemas con nil, con cons, que son los que, en, lo que aquí hemos puesto primera y segunda ecuación de concatenar. Ahora hay que definir coge, bueno, Aquí tengo que ver cómo traducir esta definición. Bueno, para no tener que estar cambiando de pantalla, voy a ir a esta página, aquí cojo el tema, control-c, me vengo a EMA, escape-x-ew-w, pongo el enlace, Aquí tengo el tema y lo que quiero es la relación entre coger este de aquí. Bueno, voy a abrir. Lo dejo mejor aquí abajo. Y vuelvo a leer. Bueno, pues aquí he, esta es la definición que tengo que formalizar. Bien, la traducción es inmediata de la definición. Escribo la palabra definición, el nombre de la función, dos puntos y la asignatura. Ligera de diferencia con Hacker. En Hacker era doble dos puntos, en Lea 1. Siguiente pequeña diferencia. En Hacker es números enteros, aquí estoy haciendo números naturales. Bueno, Lea me permite trabajar fácilmente como los números naturales, y los números naturales son o cero o el siguiente de un número natural, y la función siguiente sucesor, en fin, como es en inglés, con 12. Bien, y esto ya lo hemos visto muchas veces, en lugar de corchete A, pues lista alfa. Y ahora hay que escribir las ecuaciones, se escriben con la barra vertical, no hace falta el nombre, solo los patrones, pero... Una diferencia. Los patrones tienen que ser excluyentes, es decir, no se debe de poder hacer más de uno. Así que aunque en Haskell he dejado en el segundo la variable anónima, pues aquí tengo que decir que es el siguiente de algo. Ese algo sí lo podía dejar como variable anónima, pero tiene que ser siguiente. Pues si no, habría un conflicto, pues podría usar cualquiera de las dos ecuaciones. Bien, pues si la segunda es vacía... Ya sé que este tiene que ser siguiente. Bueno, ya digo que este lo podía haber dejado anónimo. Ahí no habría problema. Mirad siempre que con los cambios que hago. Aquí siempre tiene que estar bien. <coughs> bueno. Y la tercera ecuación, bueno, pues se traduce exactamente. Si es siguiente de n, pero exactamente es casi. En Hacking ya se quitó lo del patrón n más 1 y por eso he pasado de n a n menos 1. En Lean es del siguiente de n a n. Bueno, es bajar 1 al fin de cuentas. Bien, y una vez que tengo la definición, puedo evaluarla. Coger dos elementos. Bueno, pues me da... <coughs> Exactamente la lista 1.4. Bueno, lo dejo como estaba. Mira que lo que os decía, lo de observa aquí, que ahora aquí ha salido de que hay no está bien porque hay una evaluación que no es parte del código. Bien, y siguiendo con. Has aquí tenía aquí lo había hecho muy cómodamente, es decir, bueno, pues con comentarios. Como esto no lo voy a evaluar, he puesto comentario y he numerado las ecuaciones. En lean, ¿qué voy a hacer, pues en Lea lo que voy a hacer es reglas de simplificación. Voy a hacer una regla coge 0, que es lo que aquí ponía, coge 1, otra coge 1000 y otra coge con. Cero, si el primer argumento es 0. Segunda coge nil cuando el segundo argumento es nil, coge con cuando el segundo argumento es con. Bueno, ¿cómo se escribe el coge cero? Coge cero de xs, cero de xs es la lista vacía. ¿Y cómo se demuestra? Por reflexividad. Reflexividad es, hombre, que los dos lados son iguales. Los dos son lados iguales una vez que se han evaluado. Es decir, reduce el de la izquierda, reduce el de la derecha y comprueba que son iguales. El cogenil es un poco más latoso porque para cualquier n coge el elemento de la lista vacía más la lista vacía. Aquí le tengo que indicar que la lista vacía es la lista vacía de objetos de tipo alfa. Si no, daría un error. Bien, ¿y cómo se demuestra? Bueno, pues como n es un número natural, o es 0 o es n más 1. En el primero, voy a evaluarlo. Lo que tengo que demostrar es que coge 0, nil, es nil. Bueno, otra vez le digo, por reflexividad. Y ya lo tiene demostrado. Y coge n más 1, ¿cómo? Coge n más 1 de nil, es nil. ¿Cómo? Otra vez, por reflexividad. Y la tercera propiedad, coge con. Bueno, coger n más un elemento de x, x, es x con coger n elemento de x, s. ¿Cómo? Por reflexividad. Y además las tres le he puesto que la voy a usar como regla de simplificación. Es decir, que le he añadido, entonces el simplificador lo puede usar sin necesidad de darle el nombre a la, de la regla. Bueno, el elimina es exactamente lo mismo. Nuestras tres reglas que se corresponden con las tres, lo pongo aquí, con las tres que teníamos de la elimina, exactamente igual con el detalle, otra vez, del sucesor en la segunda para no tener ambigüedad y del sucesor a n, en lugar de n, a n-1, como teníamos en jaque. Bueno, el con ya lo teníamos y esta es la propiedad que quiero demostrar. Bueno, vamos a ver. Eh, bueno, igual que hice con el coge, con el elimina, también pongo la regla y uso el mismo sistema de nombre, elimina 0, elimina nil, elimina con. Sería elimina 1, 2 y 3, exactamente lo mismo, por la tercera ecuación. Bueno, y esto es lo que tengo que demostrar. Quiero demostrar que para cualquier lista XS de tipo A, si cojo el elemento, elimino el elemento de XS y después los concateno me quedo con XS. Bueno, y vamos a ver la demostración. Nosotros aquí hemos dicho por inducción en N. Bueno, SD por inducción en N, en jaque, inducción en N, con la palabra inducción en inglés, es la táctica. Y además, mirad, que en el caso voy a usar... Como variable para construir el término del caso inductivo, la M. Bueno, y la hipótesis le voy a llamar HI1. Cuando vamos a verlo aquí, con control C, control G, esto es lo que tengo que demostrar. Y cuando le digo que voy a aplicar toda esta táctica, me vengo aquí al final, qué es lo que me dice Lea. Bueno, que hay dos objetivos. El primero es para el caso 0. Y el segundo es, suponiendo para el caso M, hay que demostrarlo para el M más 1. Mira que lo escribe con la notación punto, pero M punto azul es el siguiente de M o, si queréis, M más 1. Bueno, como son dos casos, vamos a demostrar el primer caso. En el primer caso es una fórmula universal. <coughs> como es una fórmula universal, bueno, pues les digo, lo voy a hacer con la táctica de introducción. ¿Qué significa? Pues coge, es como decir, sea XS una lista cualquiera. Vale, el sea XS una lista cualquiera, la he puesto aquí. Y ahora lo que tengo que demostrar es esta ecuación. Y vamos a demostrarla como reescribiendo. Primero voy a reescribir esta parte, coge 0 de XS. ¿Cómo lo voy a reescribir? Pues con la regla. De coge 0, porque coge 0 de XS, ¿quién es? La lista vacía. Entonces, cuando le diga que aplique la regla, en lugar de coge 0 XS, aparecerá, lo sustituirá por la lista vacía. ¿Veis? Ahora tengo elimina 0 XS. Bueno, elimina 0 de XS va a ser XS. Luego, cuando reescriba, en lugar de elimina 0 de XS, dejará XS. Y por último, con la regla de la primera ecuación de la concatenación, concatena nil con una lista y eh, dicha lista. Bueno, pues con eso ya ha terminado y el primer caso ha quedado resuelto. Pasamos al segundo. En el segundo es. M es un número natural, estamos suponiendo que con M se cumple la propiedad y hay que demostrar que la propiedad se cumple con el siguiente. Pero fijarse que la propiedad lleva un para todo XS y hay que demostrarla para todo XS. Bien, como otra vez tengo que demostrar un universal, digo, bueno, la voy a demostrar por la táctica de introducción. ¿Eso qué va a ser pues va, es como decir, sea XS un elemento cualquiera y hay que demostrar esta igualdad. Efectivamente, aquí está el elemento y esta es la igualdad que hay que demostrar. Y esta igualdad es una igualdad sobre la lista XS. ¿Cómo lo voy a hacer? Otra vez, ¿cómo lo hicimos a mano? Por inducción en XS con el que, y, y usando como variable para el caso inductivo a AS. Bien, observa qué es lo que pasa aquí. Dice, hombre, hay dos casos. El primero es para el caso vacío y el segundo es, suponiendo que se cumple para la, el AS, hay que demostrarla, esa es la segunda hipótesis de inducción, hay que demostrar la propiedad para el AS. Bueno, entonces como tenemos dos, otra vez vamos a abrir y vamos al primer caso. En el primer caso tengo aquí coger m más un elemento de la lista vacía. Bien, eso lo puedo simplificar con el lema coger nil. Coger cualquier número de elementos de nil va a nil. Luego, si aplico el lema, en lugar de coge m más un elemento de la lista vacía, quedará solo la lista vacía. Bien, aquí tengo, elimina m más un elemento de la lista vacía. El lema elimina n, nil sea quien sea n, es la lista vacía. Luego, el lugar de elimina m más un elemento de la lista vacía cuando aplique la táctica me quedará simplemente la lista vacía y el con nil lo que dice concatenar la lista vacía con cualquier lista es la segunda lista bueno pues aquí lo tengo lo que pasa es que ahora lo va a unificar el y aquí que es cualquiera con la lista vacía y con eso termina la demostración de este caso bien Vamos al siguiente. Bueno, tenemos que demostrar esta igualdad. Bien, vamos a empezar. Aquí tengo coger m más un elemento de una lista no vacía. ¿Cómo lo puedo simplificar? Con la regla coge cons porque coger n más un elemento de una lista no vacía es coger es x y coger un el elemento del resto luego aquí va a poner el adelante y coger m elemento de a mirad que esto es lo subrayo esto es lo que va a modificar efectivamente ha quedado a y coger m elemento de a bien, ahora quiero simplificar esta expresión ¿cómo? con elimina con, porque eliminar M más un elemento de una lista no vacía es eliminar M elementos del resto. Luego, cuando la aplique, en lugar de esta expresión, ¿qué va a quedar? Va a quedar, elimina M de AS. Efectivamente. Aquí ya me queda elimina M de AS. Y aquí tengo CON aplicado a una lista no vacía. Bien, si aplico la segunda ecuación del con, la segunda ecuación con de una lista no vacía, con IS, es X con con IS. Bueno, pues esto me va a sacar el afuera y queda concatenar, coge M de AS con elimina. mira que el cambio lo va a hacer aquí. Efectivamente, ya tengo el afuera y ahora tengo esta expresión. Mirad. La hipótesis de inducción, que me decía? La primera hipótesis de inducción. Que para cualquier lista, coger m elementos de la lista, eliminar m elementos y concatenar, me da la lista. Bueno, eso era para toda lista. ¿Aquí con quién la tengo que usar? Aquí la tengo que usar con la lista AS. Es decir, es la hipótesis de inducción, pero aplicada a la lista AS. Y si lo reescribimos, esto me va a dar a ese, los dos lados quedan iguales y ya hemos terminado la demostración. Bueno, ya tenemos nuestra primera demostración. vale bueno. Ahora, esta demostración es totalmente portástica y hombre refleja lo que habíamos hecho a mano, pero vamos a intentar aproximarnos más a la que tenía a mano. Es decir, vamos a hacerla más legible por los humanos y no solo por la máquina. Bueno, vamos a ver la segunda demostración. En la segunda mantengo la estructura, pero voy a introducir más detalles. ¿Los detalles qué? Bueno, aquí estaría exactamente control C, control G. Esto es lo que tendría que demostrar. Tengo que demostrar. Que para todo XS, bueno, digo intro. Y lo que tengo que demostrar es esto. Pero esto lo puedo hacer calculando. ¿Cómo? Hombre, tengo que empezar en la parte izquierda, llegar a la parte derecha. Coger cero elementos de XS. Bueno, coger cero elementos de XS, reescribiendo con coger cero elementos, esto es la lista vacía. Eliminar cero elementos de XS. Por las... Primera de elimina, eso es XS. Concatenar la lista vacía con XS. Por la primera de concatenar es XS. Bueno, vamos a comparar con lo que teníamos a mano. Bien, eso lo tenemos aquí. Veis que la demostración del caso n igual a 0, que es el que tenemos aquí, es prácticamente la misma. Ahora vamos al segundo caso, al caso inductivo. Bueno, eh, es para pasar de m a m más 1. Bien, y lo que dijimos era que lo íbamos a hacer por inducción en xs. Al hacerlo por inducción en xs nos va a salir dos casos. Primero, cuando es el caso vacío y segundo, cuando es el caso no vacío. En el caso vacío, bueno, mirad, tengo coger cualquier número de elementos de la lista vacía. Por la primera de coger, esto es la lista vacía. Eliminar, eh, siguiente del elemento de la lista vacía. Eliminar por la primera de eliminar, esto da la lista vacía. Y concatenar la lista vacía con la lista vacía, por la primera de concatenar, da la lista vacía. Mirad que ahora... He escrito una cadena de igualdades con las justificaciones y si lo comparo con lo que habíamos hecho a mano, es exactamente, lo no, he dicho por inducción, veis que esta cadena de igualdades se corresponde exactamente, esta cadena de igualdades se corresponde exactamente con esta que acabamos de verificar en LEA. Y me queda el caso inductivo. Este de aquí. Bueno, pues la cadena de igualdades, <risa> otra vez lo mismo, empezamos en la izquierda, en la parte izquierda y terminamos con, con siguiente de M la lista, elimina siguiente de M la lista compuesta y hay que llegar a la lista. como En el primer paso que he hecho, reescribí con eh, la tercera ecuación del coge. Después, la tercera, esta expresión, como la he simplificado? Con la tercera de elimina, este con, que, con uno que con, con una lista compuesta, eh, se saca el primer elemento fuera por la segunda ecuación del con, que es el paso este de aquí. Y por último, aplico la hipótesis de inducción, ya que la hipótesis de inducción es para todos, bueno, la hipótesis inducción 1 es ¿eh? para todo, pero yo no lo quiero para una lista cualquiera, lo quiero exactamente con la lista AS. Y ya veis que la demostración en lean y la demostración a mano es prácticamente lo mismo. Bien, aquí nos habíamos ido a más detalles. Habíamos empezado en la primera que era con táctica, la segunda hemos puesto más detalles. La tercera, pues ahora vamos a hacer lo contrario. Voy a quitarle los detalles. Me quedo con el esquema. Mirad, toda esta parte de aquí... ...la pongo aquí para ver la siguiente demostración. Tercera demostración. Hasta aquí igual. Intro. Pero todos estos cálculos... ¿Qué estoy haciendo? Reescribir con reglas que son reglas que yo he declarado de simplificación. Luego, si digo simplificación... Es suficiente mirar. La palabra sin sustituye todo esto. Simplificación. Red sustituye, pero lo oculta. La segunda inducción y otra vez vamos a ver. Aquí tenía una serie de casos, de paso pero ¿qué es lo que estoy usando? Fijarse que todo lo que estoy usando es coge ni, la elimina ni, con ni. Las tres son reglas de simplificación. Luego basta decir por simplificación. Y en el último ¿Qué es lo que tengo? Coge con, elimina con, con, con, las tres son de simplificación. ¿Qué es lo único que no está? que le tengo que añadir? Pues la, hipótesi, la primera hipótesis aplicada a ese Mirad que esto sustituye a todo este cálculo. Hombre, lo sustituye y lo hace más compacto. Bien, también podríamos haber hecho la demostración... En lugar, está la cuarta, mirad que esta demostración que hemos hecho aquí, voy otra vez a la segunda, es una demostración con táctica, con begin y en. La podía haber hecho en lugar de usar táctica, que es lo que voy a hacer en la cuarta demostración, con el esquema, con las reglas, el lema, de inducción de los naturales aplicado a n. ¿Cómo sería el primer caso? Bueno, en el primer caso lo que hago es, como es para cualquier lista, cojo una lista cualquiera y lo que tengo es que demostrar que 0xs se tiene. ¿Y cómo? Aquí el front. Bueno, pues exactamente el mismo cálculo que hice aquí. Bueno, pues es el mismo cálculo que pongo en esta demostración, en este cálculo. Después, el segundo caso es, suponiéndolo para M, la hipótesis de inducción es que M lo cumple y hay que demostrarlo para todo XS. Pues sea XS una cualquiera y lo que tengo que demostrar, en definitiva, es esta propiedad. ¿Cómo voy a demostrar esta propiedad? Por inducción, otra vez, con la, el lema de inducción sobre lista aplicado a XS. El primer caso, cuando la lista es vacía, tengo, lo voy a hacer por cálculo, otra vez, el cálculo que uso es el mismo cálculo que tengo aquí. Veis que este cálculo es lo mismo que este cálculo que estoy poniendo aquí. Y me queda el último caso, era, suponiendo que la lista es compuesta aquí, hay que demostrarla para AS. Bueno, pues supongo un elemento A, una lista s, supongo la hipótesis de inducción que AS lo cumple y lo que tengo que demostrar que es que también se cumple con la lista cuando le añado el elemento A. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con cálculo. ¿Y qué cálculo? El mismo que hice en la segunda demostración. ¿Veis? Exactamente. Bueno, y esta demostración, una vez que la tengo, la cuarta demostración, pues también la puedo simplificar. Aquí está la cuarta, vamos a simplificar y tenemos la quinta. Otra vez, mira que por recursiones naturales, pero todo este cálculo de aquí, todo lo que estoy haciendo, uh, aquí lo voy a poner para que esté todo alineado, son reglas que estén alineados y bonitos. Bueno, todos son reglas de simplificación. Luego, todo esto de aquí, todo esto, lo puedo decir simplemente por simplificación. ¿Aquí qué estoy haciendo? Pues cojo un M, cojo un HI, cojo un XS. Bueno, bien, pues eso de se supone, o sea, bueno, pues es simplemente un lambda m h 1 xs ¿Cómo lo voy a demostrar? Por inducción en XS. Llego al primer caso. Aquí que estoy usando. Reescritura con coge NIL, elimina NIL con NIL. Todas son reglas de simplificación. Luego toda esta parte la puedo escribir por simplificación. Y me queda la última y en la última que, hombre, todo esto es esta, esta y esta simplificación, pero aquí estoy reescribiendo con la hipótesis de inducción. Luego es por simplificación, ampliando la regla de simplificación con la primera hipótesis de inducción. Veis que esta demostración ha quedado bastante más compacta. En fin, lo que pasa es que las cosas están ocultas en las simplificaciones que estoy usando. Bien, eh, hay otra forma distinta de hacer la demostración que va a ser nuestra sexta demostración, que es usando patrones. En lugar de ejemplo, ponemos lema, le doy un nombre, concatena el coge con el elimina 1, porque voy a hacer dos demostraciones, aquí tengo la 2, y escribo para todo n, xs y la propiedad. Bueno. Y ahora lo voy a hacer con patrones. Mira que los patrones son los mismos patrones que he usado en la definición. ¿Cuáles eran los patrones en la definición? Vuelvo otra vez a la definición del coge. Que era o bien cero con la lista vacía, o bien, no, aquí eh, cero con la lista vacía, <coughs> o cero con xs, perdón, no la lista vacía 0 con x es el primer patrón, el segundo siguiente de M con la lista vacía y el tercer patrón siguiente de M con a AS. veis que serían los tres patrones. Bueno, y lo tengo que demostrar. Aquí estamos en la sexta demostración y voy a venir aquí. Eh, control c control g lo que tengo que demostrar aquí es eh, aquí <coughs> vamos a ver control c control g Lista y lo que tendría que demostrar es la propiedad cuando, en fin, la propiedad de coge elimina, no voy a dejar mejor, así se ve mejor, cuando es 0 en lugar de n y xs. Bueno, aquí tengo que hacer un cálculo, pero este cálculo, otra vez lo mismo, es exactamente lo que hemos hecho en las demostraciones anteriores. Segundo, siguiente de M y la lista vacía, este cálculo, también por cálculo, exactamente el mismo cálculo que hemos hecho antes. Y el tercer caso, otra vez, casi, ahora aquí es donde está la diferencia, casi el mismo cálculo. ¿Por qué el casi? Porque ahora no tengo hipótesis de inducción Aquí, para pasar de con G-M a S. Elimina MAS. ¿As en realidad qué es lo que he utilizado? Lo que he utilizado es la regla que estoy demostrando, pero aplicado al elemento AIS. Esto es el equivalente, el reescribe con, es el equivalente a hipótesis de inducción. Y esta sexta demostración otra vez la podemos simplificar, porque si yo tengo todo esto de aquí, eh, estas tres reglas, como son reglas de simplificación, por simplificación ya está. Estas tres, por simplificación ya está. Y estas otras tres, bueno, pues por simplificación, pero tengo que utilizar el concatena eliminador, que es el que estoy usando, que eso es el papel que hace el de la hipótesis Bueno, aquí es el lugar de simplificación con reflexiva y congruencia, en esos detalles no me voy a meter, pero solo... Congruencia, lo que hace esta regla es que si tengo do, una función aplicada a dos elementos que son iguales pues al aplicarla la aplicación, los, los valores siguen siendo iguales y quién aplico el con a al elimina bien eh, la función coge y la función borra están en la librería la puedo utilizar a ver, aquí, control, X, R, K. ¿Veis? Coger dos elementos me va a dar cuatro, borrar dos elementos me va a dar dos siete. Eh, aquí ya me está avisando de que hay evaluaciones y también la puedo eh, usar, puedo usar eh, el borrar, eh, el coger y borrar del sistema para expresar la propiedad que tenía, bueno, y el con también del sistema, lo estoy haciendo todo, bueno, y la demostración, bueno, pues la misma demostración que he hecho aquí, pues exactamente igual me sirve por simplificación, pero se puede la cosa, como esto son funciones predefinidas por el sistema, le puedo pedir que busque en la librería algún lema que ya lo tenga. Y me dice, sí, hay un lema que se llama coge, borra, uno, catapla Bueno, eh, perdón, aquí lo ha cogido porque he cogido este de aquí. Cuidado, lo voy a comentar. Vale. Bueno. este para que no me vuelva a pasar, lo voy a poner detrás. Bueno, ahora si le digo que lo busque, le va a costar, le va a costar un poquito más, dice, hay una que se llama Taque Up and Drop, un lema que me sirve aplicado a nxs ya tendría la demostración bueno pues vamos a verlo bueno efectivamente se tiene la demostración y el lema lo que dice es que si l es una lista coger en elemento para cualquier n cualquier en elemento y concatenarlo con borrar en elemento pues me da la lista original exactamente el que teníamos pero una vez que lo tengo, vamos a echarle un vistazo a cómo es la demostración. Si me vengo a Lean, buscar en el punto, aquí tengo el teorema, está en la librería basis.Lean, este es el teorema, y mira que la demostración que pone es lo que llama la tercera, por congruencia añadiendo el con a la propiedad, por eso lo es la propiedad aplicada a él. ¿Veis que es? Exactamente la última de las demostraciones que hizo pero otro detalle escape punto, vuelvo aquí además, observa que lo ha declarado este teorema como regla de simplificación, ¿eso qué quiere decir? hombre, lo que quiere decir que aparte de la demostración anterior la tengo aquí también lo podría hacer simplemente así por simplificación bueno, porque ya lo, lo tenía y lo tenía demostrado Bien, último detalle, ya que estamos mirando. Si yo le doy a escape punto para ver cómo está definido coger, bueno, veis que la definición de coger coincide exactamente con nuestra definición. Con nuestra definición de coger. Bueno, no, ha usado variables anónimas, en fin, tampoco hay que abusar de las variables anónimas, es exactamente igual con un detalle que ha declarado eh, como, lo ha puesto como simplificación, las ecuaciones correspondientes, sin nombre, pero están dentro del sistema y lo puede simplificar. Pues bien, eso es casi todo, solo recordar que... Eh, al final del vídeo tenéis los enlaces y también hay un, la, un enlace a, eh, para que podáis seguir las demostraciones en la red. En fin, eh, vamos a escribirlo aquí. Eh, eso está en Alonso. Lo voy a hacer aunque me lleve un poquillo de tiempo, tampoco pasa nada. En los repositorios hay una que se llama Lógica con Lean y lo que hemos estado viendo eh, eh, está al final bueno pues lo que hemos estado haciendo ha sido eh, este de aquí si le dais a este enlace podéis ver el ver y ejecutar el código en la red en el navegador en este otro, pues tenéis el código. Aquí tenéis el código de lo que hemos estado viendo. En fin. eh, y también, bueno, aquí lo quito. Aquí lo tenéis en Lean. Ahora, tarda un poquillo, ya lo tiene. Y aquí la demostración que hemos hecho y todos los pasos y variantes que se os ocurran. Bueno, pues la podéis ir probando. ¿Veis? En fin, la... aquí bueno, pues, podéis ir probando las propiedades y esta es una versión anterior subiré la que acabamos de ver y aquí lo podéis lo podéis probar en fin, lo del elimina, lo que habíamos visto Hombre, si le quitáis, elimina uno, no sé cuánto pues, os sale dos siete en fin, podéis experimentar el sistema bien pues eso es todo por ahora volvemos a la página y termino la grabación